Bueno, estamos aquí en una nueva localización, la verdad es que se escucha bastante la, la carretera pero cuando vayamos entrando dentro se escuchará muchísimo menos, eh, tenemos una amiga polilla en la mano de, del cámara y ahora vamos a entrar, vamos a, vais a escuchar los aparatos que son los detectores de movimiento por si entra alguien, vamos a ver si enfoca un poco para allá, para que se vea un poco la parte de fuera, que no se va a ver mucho pero lo que se vea es bueno. Muy bien, pues vamos a entrar y en lo que vais a escuchar primero de todo son los sensores de movimiento. Y después vamos a ir explicando un poco dónde está todo, todo todo colocado, ¿vale? Estoy mirando a ver si viene gente. Vamos a entrar vais a escuchar los sensores de movimiento. Hay dos, uno en cada lado. Aquí tenemos unas alas. La verdad, como son pequeñitas hay mucho eco. Mirad, el eco aquí cambia demasiado, bastante. Y aquí ya se van a empezar a escuchar los sensores de movimiento. Vamos a pasar, ahí tenemos uno, que ya está sonando y el otro está aquí. Cuidado, Cuidado con la... Hola, ¿qué hay? ¿Puedes caca de pájaro? Aquí tenemos, hay mucha caca de paloma, evidentemente, esto es como un palomar. Mucha caca de pájaro. ¿Eh? para que veas tú la, la desinfección que da aquí. Tenemos un foco y ahora vamos a pasar a donde están colocados todos los aparatos. Bueno. En primer lugar, las cajas de música las he puesto juntas. Una mirando para un lado y otra mirando para otro. Más algo aún difícil, que es envolverlas en una caja para que directamente no le entre nada de aire y no haya ninguna interferencia, ahora suena una y si pasamos por aquí suena la otra aquí tenemos el detector con antena que sin tocarlo lo pasamos, esto todo se desinfeta después sí. aquí tenemos el remport que sin tocarlo, en pie empezaría a sonar, si lo tocamos ya, se vuelve loco como un after hour. Aquí tenemos un detector electromagnético también, eso se sí, habrá sido yo. Y el botón es lo mismo, si se acercan esto empezará a, a dar luz. Aquí, a ver si puedo... Si le puedo hacer así, oh, si no se me cae claro. A ver dónde está la... Bueno, esto es demasiado... Pero esto se enciende, vamos, que si hay un... Ahora porque tengo el móvil apagado, justamente. Sí, no funciona. Tú tienes el móvil encendido, acércate un momento para dar la lectura, porque si estás haciendo un directo seguramente se activaría. ¿Ves acercándolo? Y esto va subiendo. A ver si por aquí lo puedo coger. Mira tú lo difícil que es que suba la aguja. Mira tú lo difícil que es que suba la aguja Vaya. para que para que pite. Vamos, que ni fuerza tiene para que pite. El plato, que sin tocarlo se enciende. Y aquí tenemos a Lobby, que si lo saludamos se enciende. El detector de todas las vidas que usamos el ¿eh? Mallorca Paranormal, ¿dónde? Sí, en sí. Ah, lo mira Aquí tenemos uno y está dos, y ¿dónde está? Allí abajo, ahí. Yo no te veo. Allí abajo. ¿Abajo dónde? Pues mira, usted? frente, frente, en el suelo, en la escalera. En la escalera, ¡ah, sí. vale! Y aquí tenemos el sensor de escalera que no sé. La, <ríe> la escalera, si alguien baja se encenderá. No, que sí. La caja se va encendiendo y si pasáramos por aquí la otra caja se enciende también. Bueno. Divino. Vamos a hacer un plano de todo que se vea. Divino. Muy bonito lo graffiti, a lo que dura. Y vamos a empezar con la investigación ahora que se ha parado todo. Bueno, esto es un breve cachito que yo voy a poner. Más que nada para que se vea que si se activara alguna de las cajas, vuelvo a repetir lo que es muy importante están encerradas en otra caja más grande y están las dos juntas una mirando para la, para mi izquierda y otra mirando para, para la derecha para aún así dificultar más el que suene vamos a hacer el intento de pasar para que se encienda una y la otra también se enciende me gusta eso de la cajita ahí dentro ¿Eh? Que me gusta lo de la cajita ¿Eh? Es muy buena idea Más que nada, cuando me quede en visión nocturna Seguramente se van a ver más sí, Se escucha sí. menos el motor de la otra Sí ¿Qué os parece chicos? Está guay de es invento, eh Y lo que se escucha de fondo, que son los movimientos, los de estos son palomas Evidentemente y si hay alguna rata un gato, pues seguramente también, así es que, que, que hay, hay rato algunos rato. sonidos que no los vamos a catalogar, evidentemente, a no ser que algo de aquí, si hay algo aquí, nos quiera responder. Vamos a empezar con la misión nocturna, cambiamos directamente a visión nocturna. Ok Pues vamos a ello, voy a intentar no meterme en el rango de las cajas Me voy a poner por aquí, ¿se me ve? No te veo sí, sí, sí. Se te ve, se te, sí. se te ve bien, se te ve Es bebe. que no le veo la cara y digo, ¿se este me ve y... Porque tienes el foco ¿Hay alguien ahí? <risa> Tienes varias formas de comunicarte con nosotros. Tanto el oso como las dos luces verdes al lado del oso. Aquí tienes un aparato y un plato que si te pones encima de él, lo harías sonar. lo mejor que te pongas ahí por fin. Porque si me metes un poco más para acá, en la, la, la caja me va a despertar. Me pongo, ¿Me pongo aquí? A ver, antes que no le te... el, Yo creo que sí. ¿Te va bien aquí, se ve bien. Tú, tú? Sí, sí. Si no ponte el foco ese ahí, te más No, no, no divino. yo creo que se ve muy bien. Vale. Si hay alguien aquí en este lugar, alguna energía atrapada aquí, ¿puedes darnos alguna señal con los aparatos que tenemos puestos en la pista? ¿Hay alguna energía que esté atrapada en este lugar que quiera hacerse denotar? ¿Te gustan los osos de peluche? ¿Tienes uno ahí enfrente o donde estés? ¿Puedes acercarte a él y tocarlo? hay una caja de plástico en medio de la pista te podrías acercar a ella o os podríais acercar a ella y tocarla Si os gusta la música, podéis acercaros a la caja transparente del centro de la pista y tocarla. Podéis darnos alguna señal usando cualquier aparato solo con acercaros a él y tocarlo un poco podrías darnos esa señal tenéis miedo de contactar con nosotros ¿Qué pasa? Sí, sí. Ruido. Pasan animalitos, por ¿Eh? Animalitos. ¿Ah? Alguien nos deja comunicarnos con nosotros. ¿Puede acercarse aquí la energía con más fuerza? Si está aquí la energía con más fuerza presente en este lugar Paloma Hazte de notar Demuéstranos que estás aquí. ¿Tanto miedo tienes? Dirígete a la caja transparente. Tócala. ¿Hay algo que no queréis que se sepa? ¿Hay algo aquí escondido? ¿Tal vez se los baños. ¿Tenéis a alguien retenido? ¿Te dicen algo Sara? No ¿Te dicen algo Sara? No ¿Cuántos sois en este lugar? ¿Quién manda aquí? Voy a subir arriba, no deje la cámara así, tal cual. La energía masculina que antes me habló, ¿se quiere comunicar con nosotros? ¿Puedes hacer que algo se encienda, por favor? arriba. ¿Podéis acercaros a uno de los aparatos? ¿Podéis hablar un poco más fuerte? Es dices que por aquí no se oye. Que muy igual, bueno, pero que no se oye. ¿Es seguro este lugar? Hola, amigo. ¿Podéis darme una señal si es seguro este lugar? ¿Hay alguna energía negativa o positiva aquí, ahora mismo? Escucha mi voz. Acércate al centro de la sala. Tienes una caja. Tienes luces verdes. Puedes acercarte y tocarla. No queréis que estemos aquí. No os dejan hablar por nosotros. No tenéis la suficiente energía para establecer comunicación. sois en este lugar ahora mismo Voy a cargar un poco el sitio. Voy a intentar daros un poco de energía. Bueno, mucho. pues ven eso titulando. Voy, a, sí. voy sí. a daros un poquito más de energía con esta caja. Os pues la voy a poner aquí y os tenéis que acercar lo máximo a ella si ve lo que estoy haciendo cuando se paren esas cajas Podéis hacer lo mismo con alguna de ellas. Os estoy dando energía. Ahora que os estoy dando energía, podéis repetir lo mismo que he hecho yo para que se enciendan las cajas por favor ¿Alguno de vosotros escucha esa liberación? Si la escucháis, acercaros a ella, os dará más energía para establecer comunicación con nosotros. Danos alguna señal cuando estéis listos. arriba, bajar aquí abajo, escuchar la vibración que está sonando, notarla, acercaros a ella. Así os alimentaréis de esa energía y podéis establecer el contacto con nosotros. No debimos hacer nada malo, al contrario. Venimos a saber si alguno de vosotros sigue aquí o si estáis bien en este lugar o si alguno de vosotros está impidiendo el contacto si tenéis miedo no lo tengáis Vamos a esperar un poquito. Ya vas para el directo. ¿Eh? Sí. Ah, es que si no me si no me habláis yo no veo. Sí, perdona, es ¿sí que te decía así.